te has puesto a pensar en todo lo que esconde la naturaleza cuando cae el sol. Esa es la premisa de la serie documental La Tierra de Noche que puedes disfrutar en Netflix. Una serie que aprovecha la más avanzada tecnología en cámaras de visión nocturna para descubrir cómo las especies de animales alrededor del planeta se han adaptado para aprovechar la oscuridad como su mejor estrategia de supervivencia. Descubrirás los hábitos nocturnos, métodos de cacería e incluso el modo en el que los animales se encuentran pareja en la mitad de la noche. Todo en este increíble documental que te va a sorprender. Si quieres más recomendaciones como esta, no dudes en suscribirte y esperar la próxima cápsula.